Bueno, les traigo una, una aplicación bastante buena, yo diría que es la mejor encontrado para ver canales eh, en, por celular en tu Android, porque eh, yo hice hace mucho un tutorial de cinco páginas para ver canales por TV, eh, o sea, canales de TV por eh, internet, por tu computadora, pero ¿qué pasa? Muchos de los links se cayeron, yo los volví a subir, eh, se cayeron de vuelta, la subí de nuevo, entonces hubo muchos este, comentarios de que no funcionaban Y me pasaron esta aplicación Que es muy buena, porque yo lo estuve probando En realidad, si ustedes ven, tengo dos acá, ¿verdad? Pero, no funcionan las dos eh, O sea, una funciona y se traba mucho, que es esta, Uplayer Y esta FreePlay si sí funciona, y funciona muy bien El sistema es muy sencillo, ustedes lo que tienen que hacer es solamente irse a Play y Acá a buscar este Free play aquí ya lo tengo, Freeplay.tv. Ven que acá está. Bueno, bueno, este aquí lo descargan, listo. Luego de que lo descargan, luego de que lo descargan, le va a pedir una contraseña. La contraseña es flip, tv Vamos a abrir. Yo se lo voy a dejar en la descripción del video la contraseña, así no hay problema. Bueno, acá vamos a. A entrar ya con la aplicación abierta y ustedes ven que tiene una variedad de canales de todas partes hay este para todos los gustos verdad ahora vamos a probar que funciona y no se traba canales de deporte para gente que le gusta películas música etcétera y acá están eh, por países verdad tenemos canales de toda latinoamérica Específicos de deportes, infantiles, de música ¿Eh? Y tenemos los premium también que son para adultos Pero bueno, vamos a probar cualquiera de estos para que vean que funciona eh, Que no se traba, y esperemos que no se trabe No, ya tenemos todo preparado ¿Verdad? Ahí está, bueno, ahí está funcionando Después hay alguna otra por aquí, vamos a buscar cualquier cualquier una. Eh, Para niños, acá está el Cartoon Network el tema es la eh, publicidad si Solamente tenemos que eh, cerrar está funcionando sí. Listo Funciona eh, Funciona a la perfección, no tiene ningún tipo de inconvenientes Esta aplicación es muy buena Diferente a esta Uplayer que El que la quiera descargar, la des puede descargar También funciona Pero, ¿qué sucede con esta aplicación? Se traba mucho Se traba demasiado, entonces no la recomiendo La que recomiendo es la .tv. En la descripción de este video Le voy a estar dejando la contraseña Para que ustedes la puedan ingresar Y accedan a esta excelente aplicación Con la que vamos a poder ver canales De todos los eh, países de Latinoamérica Y debe de haber canales de, de otros países también Así que, bueno, fue un tutorial rápido Espero que haya quedado bien explicado eh, no sé qué más contarles eh. porque ya está creo casi todo dicho ya eh, solamente este la abren tiene publicidad como todas las este, aplicaciones pero yo la encontré muy buena muy este, interesante para los que nos gusta de, de, de, de ver televisión cuando no tenemos un televisor cerca este ver un tele, tele, tele, tele, televisión por un, por Android este, siempre está bueno así que esta aplicación este, nos va este, a entretener bastante acá en el canal de deportes ustedes ven que tienen por ejemplo este ahora que está la Copa Libertadores este canales de todo tipo y variados que hay aquí este, ya están funcionando todos absolutamente vamos a probar el último y me voy despidiendo porque es solamente un tutorial corto que les hago para que ustedes eh, vean que funciona quizás demore un poco alguna o un poco menos pero bueno es, está funcionando ella funciona es solamente tenerles un poco de paciencia y, y, y, y ir buscando los canales que los canales funcionan están este están funcionando y, y sirve este para, para para android este y bueno está muy buena realmente así que se las dejo, se las recomiendo y bueno, quien más quiere que le diga este suscríbanse al canal, sigan visitando, este 30, 30, que siempre tenemos nueva cosas nueva, nuevas, interesantes y divertidas y hasta la próxima, nos vemos en un próximo video, que la disfruten y pasen bien.